Minecraft, en la vida real Me he crafteado Me he crafteado una hacha con una patata Es mejor que la hacha de diamante ¡Oh! Una patata, una gallina ¡No, no, no, para, no, no Eso... <risa> ¡Mi patata! <risa> Uf. Y esa gallina me ha crafteado una patata Así que bueno, a comer mm vale, de vale de banda. Dale, aquí pues no nada aquí crafteándome un pico de hierro aquí picando piedra vale me voy a guardar este cacho de piedra para el inventario <risa> oh, oh, ah se, me roto, se me ha roto el pico tendré que craftearme otra la craftieta un pico voy solo <risa> ah. Me ha salido un pico patata Vamos a, a picar un poco Por fin salió Me lo voy a guardar para el inventario ¡No! ¡Un troll! Aquí estoy Voy a seguir picando un poquito Me salió Me lo voy a guardar para el inventario Oh, un grillo, por a mí. Para el bolsillo apturado. Un grillo se rando por la boca. Ahí viene, ahí a un tío a matarme. Se cae. Ha muerto. Ahora rompera esto. Otro grillo, ¿por qué tea, tío? Hostia, rompo, estoy la pata, pata. ¡Ah, tío, paro ya! ¡Se muere! ¡Tata! Después de Minecraft en la vida real y de salirme de un puto pico de piedra. Quiero decirme que he pasado muy, muy... ¿Me mm, Sangre. He pasado muy, muy buenos momentos contigo, pero... ¡Al Ajman! ¡Oh, sigue viva! Tiene la pata más pasa esto. No, que no, que no, no, El niño está bajando para coger su patata. Ahí está. ¡Patata! Un gran riesgo. ¿Qué? No, no, no. Que no se rompe, hostia. Bueno. vaya ¿ha cogido su patata? ¿Qué? Ahora he su patata. Ahora voy a intentar romper esto. Bueno, te paso con el grado del canal. Intentando romper una botella. ¿Es indestructible? La he tirado por ese precipicio. Este es el... La punta. ¡Oh! Venga. Esta es la... A lo mejor es la última. ¡Ya me! ¡Ya me! ¡Ya! ¡Ya se reto! ¡Estoy rompiendo poco a poco. ¡Ahora sí! ¡Ya me! ¡Ya me! ¡Ya! ¡Grabame! La intento romper yo. Ah, todo se rompe. A lo de patata, apunta y llame. Pero hago un poco de Dale, ¿sí? Ya, ya, ya, voy a tirarlo. Asegúrate yeah. que está grabando, voy a comprobarlo. Que sí, mira. Está grabando, está grabando. Va, vale. tira una botella, una patata y casáis. Oh my god! Oh my fucking god! Ya, ya, ya no. A la primera, que José ha hecho como 40. Ya, te ha puesto fácil. Que José ha hecho como 40 intentos. Te lo ha puesto fácil. Me quitan mi Рада.